Seguro que si os preguntamos antes de ver el título de este vídeo si conocéis o recordáis algún teorema que hayáis visto dentro de la asignatura de matemáticas la mayoría de vosotras y vosotros nos responderíais sin duda el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es probablemente el teorema más famoso entre la población general y en este vídeo vamos a hablar un poco sobre él. Pero antes, ¿quién fue Pitágoras? Pues Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que fundó la fraternidad pitagórica, de ahí su nombre. Lo que conocemos de sus hallazgos y de lo que descubrieron no fue gracias a Pitágoras, porque no dejó nada escrito, sino que fue al resto de seguidores de la corriente pitagórica. Incluso es muy probable que muchos de los descubrimientos no fueran gracias a Pitágoras, sino que fueran obras de sus discípulos y discípulas. Porque sí, a pesar de la época en la que se encontraba esta fraternidad admitía mujeres. De ahí que conozcamos a una de las primeras mujeres matemáticas por su nombre, que es Teano. Entonces vamos a hablar ya un poco del teorema en sí. Si recordamos un poco, el teorema de Pitágoras nos hablaba sobre triángulo rectángulo. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Pues recordamos de nuestros conocimientos geométricos que un triángulo rectángulo era ese tipo de triángulos que tenía un ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que para cualquier triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las longitudes de los dos catetos al cuadrado. Recordamos que los dos catetos son los lados que están contiguos al ángulo recto. Y la hipotenusa es el que está enfrente de él. Entonces vamos a dejar por aquí una demostración de este teorema, que va a ser muy visual y muy simple, no os preocupéis. Para esto tenemos que recordar, aunque aún no hayamos visto la superficie, que el área de un cuadrado es su lado al cuadrado. Esta demostración es la que podéis encontrar en el libro Didáctica de la Matemática para Maestros, que coordina Juan Díaz Godino, y que os dejamos la referencia en la descripción del vídeo. Esta es una demostración que podemos hacer perfectamente en un aula de educación primaria. Para ello, lo único que necesitamos es un material para recortar, como por ejemplo papel, goma eva, cartulina y tijeras para hacerlo. Para que quede más claro en este vídeo, lo que vamos a hacer nosotros es presentarla en pantalla, aunque podéis hacerla de manera física vosotras y vosotros. Vamos a comenzar dibujando un triángulo rectángulo. Y lo que recomendamos es que los lados de este triángulo rectángulo sean distinguibles entre sí. Es decir, que no hagamos un triángulo rectángulo con dos lados iguales, es decir, isósceles. Lo que haremos será realizar este triángulo en el material que queramos, papel, cartulina o goma eva, como hemos dicho antes, y repetirlo en total ocho veces. Es decir, acabaremos con ocho triángulos rectángulos iguales. Y vamos a necesitar tres cuadrados más. ¿Y cuáles van a ser estos cuadrados? Pues van a ser cuadrados que tengan como lado cada uno de los tres lados distintos del triángulo. Es decir, tendremos un cuadrado más pequeño que corresponda ...su lado con el lado más pequeño del triángulo. Tendremos otro cuadrado mediano que corresponda con el lado mediano del triángulo. Y tendremos otro cuadrado más que corresponda con el lado grande del triángulo. Una vez tengamos estos tres cuadrados y esos ocho triángulos rectángulos... ...lo que vamos a hacer es componer estas dos figuras que tenemos aquí. Como podéis ver, una de ellas está compuesta por dos cuadrados... ...el pequeño y el mediano, y cuatro de los triángulos rectángulos... Y la otra estará compuesta por el cuadrado grande y los otros cuatro triángulos rectángulos. Y con esto podemos empezar a razonar. Si lo habéis dispuesto de esa forma, podréis ver que la superficie que ocupan esas dos composiciones son la misma. Es un cuadrado. Entonces lo que vamos a ir haciendo es retirando partes de esas dos composiciones. Por ejemplo, vamos a eliminar este triángulo de ambas partes que estoy señalando. Si lo quitamos, vemos que... Además se nos va a quedar la misma figura y por tanto la superficie seguirá siendo la misma. Si retiramos otro triángulo más, como hemos quitado de nuevo de las dos composiciones la misma cantidad de objetos, es decir, dos triángulos rectángulos, la superficie será la misma, aunque parezca que tengan formas distintas. Si vamos retirando todos los triángulos, uno de cada lado al mismo tiempo, Llegará un momento en el que no podremos retirar más triángulos rectángulos, porque ya habremos quitado cuatro de cada parte. Si nuestro razonamiento es válido, porque lo es, porque estamos quitando la misma cantidad al mismo tiempo, eso quiere decir que lo que se nos ha quedado en un lado y en otro tiene la misma superficie, aunque tengan formas completamente distintas. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que, como vemos, en uno de los lados se nos ha quedado solo el cuadrado grande, que recordamos que su área era el lado al cuadrado y ese lado correspondía a la hipotenusa, es decir, la hipotenusa al cuadrado. Y en el otro lado tenemos dos cuadrados que tenían como lado cada uno de los catetos y su área era, pues, el cateto al cuadrado y el otro cateto al cuadrado. Entonces eso quiere decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y con eso hemos demostrado el teorema de Pitágoras. Además podemos encontrarnos otras demostraciones con objetos físicos, como son las que os dejamos en la descripción o por aquí arriba. Como veréis, son demostraciones que ilustran de manera muy visual lo que hemos dicho, que el área de ese cuadrado grande es lo mismo que sumar las áreas de los dos cuadrados pequeñitos, que al final lo que viene a decir es que la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que los dos catetos al cuadrado, la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Y por qué hablamos ahora del teorema de Pitágoras? Pues porque nos va a resultar imprescindible para lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, que es el cálculo de perímetro. Porque habrá algunos lados de las figuras que vamos a calcular que no los conocemos y necesitaremos utilizar esta herramienta. Si tenéis alguna duda o pregunta podéis dejarla en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.